Good evening with all of you my dear students. Tonight we are going to begin our class at the beginner plus level and I would very much appreciate if you could pay attention and at the same time if you can ask any question when you have any doubt, when you have any suggestion, when you want to inquire estoy dándoles la cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes en esta noche que vamos a estudiar el curso de nivel beginner plus o más que principiantes. Nuestro objetivo es enseñar el inglés tal cual se habla en los Estados Unidos de Norteamérica y para ello pensamos que es muy importante tener una muy buena base gramatical. Por eso el día de hoy vamos a desarrollar dos tópicos, las partes del habla que son parts of a speech y las partes de la oración, the parts of a sentence. Así que les invito a que participen en esta clase que espero sea de mucha utilidad y sobre todo sea un ejemplo de una clase modelo en Educa Business English. Let's share the screen right now. Let's begin to do our classes, ok? Tonight we are going to begin with our classes at the beginner plus level and we are going to talk once again about the grammar structure. Les estoy informando que en estos momentos vamos a empezar nuestras clases de gramática y uso en el idioma inglés cuyo objetivo es que ustedes puedan entender la estructura gramatical de las partes del habla y de las partes de la oración. Entonces, empezamos con grammar structure, estructura gramatical. Y desde ya les invito a que alarguen los sonidos de los vocablos en inglés. Grammar structure. Tenemos que alargar los sonidos. Grammar structure y vamos a hablar en primer punto de las partes del habla parts of speech ya hemos indicado que tenemos que alargar los sonidos en el inglés es una práctica muy importante para poder tener una buena entonación y énfasis a la hora de hablar este idioma sabemos que parts of speech es partes del habla. Y vamos a utilizar una convención que se llama una leyenda con el objetivo de identificarlas de manera muy fácil. Entonces, a todas las partes del habla les vamos a asignar un color. They are going to have a color. Con un color vamos a identificar a cada palabra dentro de la oración. Y en este momento vamos a revisar las partes del habla. Let's begin. Empecemos. The noun. El nombre. También llamado sustantivo en el español. Tenemos que asignarle un colorcito y ya lo estamos viendo. The red color. Ese es el color que le estamos asignando al noun. And what's a now? A now is a word, es una palabra, that names, designates a person, animal, thing, idea, or anything. Con un nombre o sustantivo designamos, nombramos a una persona, animal, cosa, idea, o a cualquier Denominación. La que fuera. Pronoun. Su nombre le dice pronombre. Pronoun. Reemplaza al nombre. Y lo vamos a identificar con el color rojo. With the red color. We could say reddish. Podemos decir rojizo. Es lo mismo. Ok. Let's continue. The verb or verb phrase, el verbo o la frase verbal, what's a verb, que es un verbo, a verb is a word, también una palabra, that expresses action, state, or the state of being, entonces qué expresa el verbo o frase verbal, el verbo o frase verbal expresa acción, estado o estado del ser, ¿no? su esencia. Y vamos a utilizar el color azul. The blue color is going to be bluish, azulino. Then comes the adjective. De ahí viene el adjetivo. The adjective is the word, es la palabra word that modifies a noun or pronoun que modifica al nombre o al pronombre. In English, the adjective is before the noun. En el inglés, los adjetivos están antes del nombre. Or, if it's a qualifying adjective, it's after the verb to be. Y si es un adjetivo calificativo, si es que se usa el verbo ser o estar, verb to be, siempre va a estar en el complemento como cualidad. Vamos a utilizar el colorcito verde. It's going to be on green color or greenish. O sea, si decimos esa terminación ish en el inglés a cualquier color, le estamos diciendo qué tipo de colores. Por ejemplo, verduzco, greenish. Ahora bien. Para poder entender el uso del adjetivo, tenemos que recordar que si bien es cierto, en el español el adjetivo está después del sustantivo nombre, en el inglés es al inverso, está antes. Por ejemplo, pretty woman, mujer bonita. Aparentemente en el inglés dices bonita mujer. ¿no? O hombre inteligente, intelligent man inteligente hombre. Entonces, en el inglés es al revés, no quiere decir que estén hablando en forma contraria, simplemente es una manera de expresarse. Y lo mismo puedo decir, he is intelligent, él es inteligente, pero solo se utiliza para calificar a alguien o a algo al verbo to be, al verbo ser o estar en cualquiera de sus tiempos. Let's continue. Continuemos. Then comes the adverb. Luego viene el adverbio. The adverb, the adverb is the word that modifies a verb, adjective, or another adverb. El adverbio es la palabra que modifica al verbo, al adjetivo, o a otro adverbio. And we are going to use the purple color. Vamos a utilizar para identificarlo el color morado. Entonces, generalmente, ¿cómo se utiliza en el inglés? Con la terminación L Y del mente del español. Por ejemplo, correctly, correctamente. Por ejemplo. Rapidly rápidamente ¿no? o y inteligentemente o también podemos decir nosotros en el inglés toda aquella palabra que termina en l y cuando modifica a cualquier adjetivo la convertimos en adverbio las terminaciones mente del español equivalen a la L y del inglés. En continuo. Preposición. The preposition is also a word that connects one different word with its preposition. Es una palabra que se relaciona, se vincula con otra palabra que es su objeto. Así se llama. Objeto de la preposición. Es lo que vamos a estudiar el día de hoy en estructura gramática. En preposition is going to be with the black color. Con el color negrito la identificamos. Then comes the conjunction. De ahí viene la conjunción. Y como su nombre lo indica, de juntar, agrupar, de conjuntas de uniones, de conjuntos, ¿os acordamos? Y eso nos va a dar una idea. Conjunction, es la conjunción, va a ser de color dorado, golden color. Y, en este sentido, what's a conjunction? is a word, es una palabra, that connects another words or group of words. Puede conectar palabras solas, o grupos de palabras, o sea, phrases, frases, or clauses o cláusulas. ¿Qué son las cláusulas? Son oraciones pequeñas dentro de una oración más grande. Esas son las cláusulas. Podemos tener dos oraciones. Ejemplo, él es grande y conjunción ella es pequeña. He is tall and she is short. Ahí estamos utilizando la conjunción and y también podemos utilizar la conjunción or, que significa o, oh, o también but, que significa pero, por dar algunos ejemplos. And let's finish now with the interjection. Y vamos a terminar con la interjección, que es una palabra que expresa admiración, sorpresa, ¿no? Pero que no tiene ninguna vinculación con ninguna oración, pero que se utiliza para expresarse. Por ejemplo, me sorprende y digo, oh, ¿no? O fue difícil, uff, ¿no? O también puede decir, ah, no sé qué está sucediendo, uy, uy, ¿no? in English we have, oh, we have, hey, hey, hey, hey, ¿no? Oye, oye tú, le estás diciendo, hey, hey, ¿no? Es una, son expresiones de interjección. O podemos decir, uff, ¿no? Or, ouch, ¿no? Que me dolió algo, ¿no? Ouch. Entonces, esas son interjecciones. Dicho esto, les invito a que hagan cualquier consulta. You may ask a question now. ¿Cuál es el objetivo de que ustedes hagan una pregunta? El objetivo es que ustedes identifiquen alguna parte del habla que existe en el español, pero que no la hemos dicho en el inglés. ¿Alguien tiene una idea? I'm asking now if any of you can identify a different part of a speech that we have in Spanish, but we do, do not put it in English. Anyone? ¿Alguno se da cuenta o recuerda de eh, nuestros es, estudios a nivel escolar que nos enseñaban otra palabrita? Además del noun, el pronoun, el verb, el Adjective, adverb, preposición, conjunction, and interjection. ¿Alguien recuerda? Muy bien, les voy a hacer recordar. ¿Se acuerdan del artículo? Un, una, uno, unos, unas, o el, la, los, las, en inglés, a, or, an. Utilizamos. Estos artículos, sí, son articles, pero dijimos que toda palabra que modifica a un nombre o un pronombre es un adjetivo, therefore, por lo tanto, an adjective could be any article, o sea, cualquier artículo puede ser un adjetivo, una especificidad de un adjetivo, podría ser, así como tenemos los adjetivos calificativos que dan cualidades, también tenemos los adjetivos numerales, que son los números, también podríamos en el idioma inglés tener una clasificación, que son los artículos. En pocas palabras, los artículos son adjetivos en el inglés. Así es. Entonces, vamos a tener esa palabrita article, que le voy a escribir para todos ustedes, que también es un adjetivo. That is correct. The articles are adjectives. Todos los artículos son adjetivos. ¿Tienen alguna pregunta? Porque la idea es nosotros darles la oportunidad a cada uno de los estudiantes en este nivel, podemos estar siempre en esta interacción entre el español y el inglés hasta que conozca bien el idioma de los anglosajones, ¿no? So, Entonces, let's continue. Continuemos. Vamos a continuar ahora con las partes de la oración. Estamos aprendiendo primero las partes del habla, porque después lo vamos a aplicar dentro de las partes de la oración. Así es. A ver, let's continue. Let's see. Veamos. In our grammar class, in our first grammar class, in any level, en cualquier nivel tenemos que hacer esto siempre. We have to make sure that everybody understands. Tenemos que asegurarnos que todos lo entiendan y bien, que nunca se equivoquen. And we have the sentence. Y tenemos a la oración. ¿Y qué es la oración? And what's a sentence? What's a sentence. Una oración es un conjunto de palabras que expresa un pensamiento o idea completa. En inglés sería, it is a set of words that expresses a complete thought or idea. Eso es lo que es una oración. Por lo tanto, tenemos la estructura de siempre. Subject plus predicate. Sujeto más predicado. Y la palabra esencial que tiene que tener toda oración para que sea tal es el verbo de verb plus de complemento Si queremos colocamos el complemento y si no queremos no colocamos ningún complemento porque su palabra lo dice complemento, es algo adicional, pero lo que esencialmente tiene que estar es el verbo The verb. the verb is the main word in a sentence. La palabra principal en una oración es the verb. Estamos hablando mucho más en inglés porque en este nivel del beginner plus, las personas ya tienen cierto dominio del idioma inglés a nivel hablado. Spoken English, inglés hablado. Before the verb is the subject. And there we have it. Y ahí está. The subject is before the verb. El sujeto está antes del verbo. Now, let's begin to study the declarative sentence. Vamos a estudiar la oración declarativa. Hay varias oraciones. Hay la oración declarativa. La oración negativa. Negative sentence. La oración interrogativa. Interrogativa es interrogative. Sentence. La oración afirmativa, que es diferente de la declarativa, affirmative sentence, es una oración enfática. Y también tenemos short, short questions and short answers. Preguntas cortas y respuestas cortas. que vamos a estudiar en su momento? Let's continue. So, what did I say? ¿Qué dije yo? I said that the main word in a sentence is the verb. Entonces dijimos que la palabra esencial en la oración es el verbo. Without a verb, sin un verbo, there is no sentence. No hay oración. So we must have a verb to have sentence. Debemos tener un verbo para tener una oración. And there it is. Y ahí está. The verb or the verb phrase. O también podría ser la frase verbal. En este caso, ambas, cualquiera de las dos, vienen a ser la representación del verb. ¿Ok? And now, what's a verb phrase? ¿Qué será una frase verbal? Frase significa dos o más palabras. So, let's begin. Empecemos. The auxiliary verb. Necesitamos entonces un verbo auxiliar. And after that, a main verb, y luego un verbo principal. Para formar una frase verbal, we need, necesitamos an auxiliary verb and a main verb. And that's very much important, y eso es muy, muy importante. ¿Por qué? Because the auxiliary verb gives us the thanks. El tiempo nos da el verbo auxiliar. And the main verb gives us the type of things. ¿Qué tipo de tiempo es? Puede ser progresivo, puede ser perfecto, puede ser perfecto o progresivo. Let's recall. It could be progressive or continuous. Progresivo o continuo. It could be perfect, puede ser perfecto. It could be Perfect progressive. Puede ser un perfecto progresivo. En todo caso, necesitamos identificar primero al auxiliary verb. Because it gives us the tense. Nos da el tiempo, el verbo auxiliar. ¿Y cómo es modificado ese verbo auxiliar? Eso nos da el main verb. Pero debemos saber de dónde sale el main verb. It comes from the base form. Viene de la forma básica. La forma básica nace en el infinitivo. En even though the class is not about verbals, aun cuando la clase no es acerca de los verbales, sí debemos saber qué es un infinitivo. Entonces, para ejemplificar, vamos a escribir acá al infinitivo más conocido del idioma inglés. Verb to be. Tenemos al verbo to be que es el verbo ser o estar. ¿Y qué es lo que queremos saber de ese verbo to be? Que la forma básica es el be, esa es su forma básica. De ahí nace el verbo. Entonces, vamos a señalarlo. Este es la parte esencial, el be. Entonces, ¿cómo es el be en el presente? Am, um, is, are. ¿Cómo es en el pasado? Was, where. ¿Y cómo es en el futuro? Will be. Entonces, todo nace del verbo to be. Haremos un ejemplo en su momento para poder entenderlo mejor. Y por ahora, continuemos con la explicación. Así es. Ahí tenemos nuestra frase verbal y tenemos también nuestro... Verbo auxiliar y nuestro verbo principal. ¿De dónde nace? De su forma básica. Antes del verbo está nuestro sujeto. Before the verb is our subject. That we symbolize it with an S. Que lo simbolizamos con una S. Y viene la pregunta. ¿Quién es el núcleo del sujeto? Which word is the nucleus of the subject? Let's remember. Recordemos. ¿Podrá ser un adjetivo? ¿Podrá ser una conjunción? ¿Una preposición? ¿Un nombre? ¿Quién es el núcleo del sujeto siempre? Somebody remembers. ¿Alguien recuerda? Let's participate. Participemos. ¿Quién es el núcleo del sujeto en toda oración? there is a answer there the now that is correct the now es el nombre pero muchas veces solamente nos quedamos en el nombre pero también es el pronombre that is correct it is the now and also the pronoun y por qué porque el pronombre reemplaza al nombre because the pronoun replaces the noun. Esa es la razón, porque el pronombre reemplaza al nombre. Habiendo terminado con el sujeto, ¿qué nos toca ahora? El complemento. So we need to talk about the complement now. Y el complemento always goes after the verb. Siempre va después del verbo or the verb phrase, o sea, que venga en forma de verbo, una sola palabra o que venga varias palabras en forma de frase verbal. En the complement, en the complement has two parts. Puede tener dos partes. May have a direct object and an indirect object. Y también el objeto indirecto. Vamos a estudiar primero para entender the direct object. Y quiero que pongan énfasis en la palabra directo. Direct object. Significa que está directamente después del verbo. ¿Quién Esa sería la pregunta? Esas mismas palabritas que vemos en el sujeto. de noun or pronoun. Cualquiera de ellas pueden estar directly after the verb. Directamente después del verbo. ¿Por qué? Porque reciben la acción del verbo. The noun or pronoun eso se llama object of the verb. Por eso es que se llama objeto directo. Porque está directamente después del verbo. The object of the verb is always a noun or pronoun in the complement. And it's called the direct object. Entonces, podemos concluir que cualquier noun or pronoun after the verb Or verb phrase is my direct object. Ya sabemos, encontramos un nombre o un pronombre después del verbo. Ese es mi objeto directo. Nunca me voy a confundir. And then we have to study the indirect object. Y será lógico, dice objeto indirecto. Entonces voy a encontrar lo mismo, pero no va a estar directo. Es correcta esa, esa inferencia lógica. Es correcto lo que están pensando. It is any noun or pronoun that is interfered by another word. Que, es, que está siendo interceptado, interrumpido por otra barrera de una palabra que se llama preposición. The preposition interferes with the noun or pronoun. No lo deja al nombre y pronombre estar directamente del, después del verbo, sino que ahí sufre una interferencia, se pone en el medio. ¿Quién se pone? La preposición. Entonces, ese noun or pronoun is the object of the preposition. Va a ser el nombre, o pronombre en este caso va a ser the object of the preposition. Ya no va a ser el objeto del verbo, sino el objeto de la preposición. ¿Y qué va a formar? Va a formar una frase, así como existe la frase verbal, Va a formar la frase preposicional. Pero, para poder entender eso de manera correcta, vamos a darnos cuenta por qué es importancia de hablar esto de objeto. En el sujeto podemos tener un pronombre. Vamos a poner un ejemplo. Pongamos un ejemplo. Pongamos un ejemplo. We, el pronombre we, que significa nosotros. Podemos utilizar we en el complemento sería la pregunta, porque también sé que se puede poner un pronombre. Entonces ahí viene la explicación gramatical. No podemos poner we en el complemento. Tenemos que utilizar un pronombre objetivo. Y el pronombre objetivo es as. Nunca se puede poner un we en el complemento. ¿Qué debemos utilizar? As, porque es el pronombre objetivo. En el sujeto van los pronombres nominativos, de nominative pronouns. ¿Cuáles son? Los que nos han enseñado en el colegio. I, you, he, she, it. Y también, en plural, we, you, they. Pero los pronombres objetivos en el complemento son diferentes. de we es us. The you es una coincidencia, también es you. De The they es them. Vamos a estudiarlos, obviamente, pero solo para dar un ejemplo de por qué hablamos de pronombres objetivos. Porque está en el objeto directo o en el objeto indirecto. Y por supuesto, también va a ser as como pronombre objetivo de la preposición. Y con esto hemos formado en el caso de la preposición con el Objective Pronoun, haz una frase preposicional. Conclusión, todas las frases preposicionales son objetos indirectos. They are indirect objects all the time. Si es que están en el complement, en el complemento. Porque también podría haber una frase preposicional en el sujeto y no sería objeto indirecto. Solo se llama objeto indirecto si está en el complement, si está en el complemento. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta, una inquietud, una consulta? Siempre por el chat. Yo les voy a responder. Pero hagamos un ejemplo. El ejemplo nos va a ayudar bastante. Are. ¿Se acuerda que hablábamos del verbo to be? Para los plurales se utiliza are. Sería el verbo. Si es que está solito, pero si estaría con otro verbo, ejemplo, eating, are eating, están comiendo. En este caso, el verbo auxiliar sería, ¿cuál? Are o eating. A ver, les pregunto. Which one is the auxiliary verb? ¿Cuál es el verbo auxiliar? Are or eating. There, there, there is an answer. Ahí hay una respuesta. Correct. R. R is my auxiliary verb. Let's see. That is correct. Eso es correcto. Ya tenemos nuestro verbo auxiliar. ¿Y el verbo auxiliar para qué sirve? ¿Qué nos va a dar? hemos explicado? El tiempo. Detains. Entonces, si el verbo auxiliar está en tiempo presente, de hecho, que ya... No tenemos que pensarlo más. Estamos en tiempo presente. El verbo to be. En su presente es are para los plurales. Y de ahí eating, ¿qué sería? ¿El verbo auxiliar nuevamente o el verbo principal? Or the main verb. A ver, ¿qué es eating? The main verb or the auxiliary verb. A ver, les invito a responder. ¿Qué sería? Sería, por supuesto, el verbo principal. That is correct. ¿no? The main verb. Very good. You have to put the main verb. ¿Ven cómo van aprendiendo de manera natural el idioma? Y en la primera clase ya saben estructura gramatical. Algo que es evidentemente esencial para entender a la oración. Now, ya hemos estudiado verbo auxiliar, nos toca el verbo principal. La pregunta, ¿de qué verbo proviene eating? ¿Cuál es el verbo? Hemos explicado que siempre proviene de un infinitivo, pero en infinitive, en este caso es to eat. Entonces vamos a escribir acá de infinitive. el infinitivo. ¿Qué es el infinitivo? una palabra complicada, pero solamente la palabrita es complicada, pero la explicación es sencilla. Infinitivo significa toda palabra que termina en el español en ar, er o ir. Infinitivo. Es la manera como nosotros nos referimos en forma general a un verbo. Comer, bailar, estudiar, saltar. Son ejemplos de infinitivos. ¿Y qué hacemos en el inglés? Solo le colocamos to antes. Example, ejemplo. To learn, estudiar. Aprender, llorar. Son verbos. To learn es aprender. To study, estudiar. To speak, hablar. To listen, escuchar. To eat, como está acá comer, to drink, beber. En pocas palabras, toda eh, palabra que es utilizar en infinitivo necesita tener el to adelante. Eso es todo. Y en el caso del español es el sufijo ar, er o ir. Muy bien, estamos yendo por buen camino. Ahora, como estamos estudiando al verbo, en este caso, ¿qué va a ser esto? ¿Verbo o frase verbal? Si son dos palabras que se están utilizando. What's its name? ¿Cuál es su nombre? Ahí está arriba. Hay que practicar, hay que escribir. It is a verb phrase. Es una frase verbal. Y esta frase verbal, ¿qué nos va a dar? El tiempo. ¿Qué tiempo es? Vamos a mirar. ¿Qué tiempo? Ya sabemos que el R está en tiempo presente. Y el eating, esa terminación ing, equivale al ando o endo del español. Entonces, ahí dice, están comiendo. Eso es progresivo o continuo. Por lo tanto, estamos en tiempo presente, progresivo. Present progressive tense. That is the tense. Present progressive tense. Entonces, podemos hacer el pasado progresivo, por supuesto. El futuro progresivo, por supuesto. Veamos. Progressive or continuous tenses. Los tiempos progresivos o continuos. Es lo mismo. Acabamos de ver el primer ejemplo. Subject, un sujeto, plus are eating. Are hemos subrayando underline. We have underlined. R es tiempo presente. Eating es progresivo, presente progresivo. ¿Qué necesitamos cambiar para estar en pasado progresivo? Simple, el R al pasado. Entonces va a ser subject plus were eating past progressive tense. Y quiero cambiarlo a su futuro progresivo. Sencillo, subject plus will be eating. El will siempre se utiliza en el futuro, en el inglés. Ustedes ponen el will más la forma básica. ¿Cuál es la forma básica? Be, will be eating. Pero el que me está dando el continuo es el verbo principal, It. Entonces, en cualquiera de ellos, sin que ustedes sepan lo que diga el sujeto, ya saben que está en el tiempo presente progresivo, are eating. Pasado progresivo, we're eating. Futuro progresivo, will be eating. Continuemos entonces con el sujeto, the subject. Tenemos aquí el sujeto, the subject. Y sabemos que la palabra esencial del sujeto, ¿quién es? A ver, vamos recordando, ¿quién es la palabra esencial del subject? Y estamos ahí en nuestro cuadro, en nuestro cuadro referencial anterior, ya sabíamos quiénes eran. A ver, which word is the main main word in the subject? ¿Qué palabra es la principal en el sujeto? Para que haya sujeto, ¿qué tiene que haber siempre? A ver, ¿qué, pa qué parte del habla? What part of speech? A ver, cualquiera de ustedes, les invito a responder. ¿Qué palabra tiene que estar necesariamente en el subject para que sea justamente ese el sujeto? The noun. Correct. Tiene que estar el nombre. ¿Aquí quién es el noun? Those o students. ¿Cuál es el nombre? Write it down. Escríbanlo. Write it down. Students. Very much correct. Correcto. ¿Y por qué sabemos? Miren, porque hemos dicho que los adjetivos modifican a los nombres y siempre están antes del nombre. Entonces, those, ¿qué debe ser? ¿El noun o el adjetivo? En este caso, el adjetivo. Correcto. Y vamos a verificarlo. Those is the adjective. And the students is the noun. ¿Qué dice? Aquellos estudiantes, o también esos estudiantes, o también esas estudiantes, porque en el inglés no tiene sexo el adjetivo, se utiliza para masculino o femenino, no hay ningún problema. Muy bien, let's continue, continuemos. Ahora vamos a analizar el complemento, muy importante. Hemos dicho que en el complemento tenemos el objeto directo y tenemos el objeto indirecto. Apples, que significa manzanas, es un noun, es un nombre. Si está después del verbo, ¿qué tendrá que ser? ¿Objeto directo o será objeto indirecto el noun apples? ¿Qué opinan ustedes? Este noun apples, que es el objeto del verbo it. It's the object of the verb it. Y que expresa una acción. ¿Qué es? Muy bien. A ver. Veamos. The direct object. That is correct. De o Direct object. Correcto. Así. Vamos a acostumbrarnos. ¿Ven? Hasta en la palabra misma. ¿no? Direct object. Ahí tenemos una frase. Objeto directo. Se escribe al inverso en el inglés. Direct object. Así es. Y tenemos nuestro direct object. Y ahora vamos a continuar nuestro análisis. ¿Qué nos falta? Ya estudiamos el objeto directo. Nos falta estudiar el objeto indirecto con un ejemplo. ¿Y qué necesitamos para formar un objeto indirecto? Una preposición. Ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo acá. Around the table. Alrededor de la mesa. Definitivamente esa palabrita around. Es la que no me deja llegar directamente a table. Porque no está diciendo table después de eating. Está diciendo around the table. Entonces, around es mi preposición. That's my preposition. Y al final tenemos a table. Pero table, que es un noun, tiene una palabra anterior. Ya dijimos que toda palabra que modifica un nombre es un ¿Ya recuerdan qué es, cómo se llama la palabra que modifica un nombre o un pronombre? En este caso, de, ¿qué sería? A ver. acabamos de verlo antes. De around the table, significa alrededor de la mesa. ¿no? Around the table. Hay a veces en el inglés expresiones en las cuales... No está, el de, por ejemplo, acá no dice around of the table, no dice así, dice around the table. Se llama que está implícita esa traducción, se sobreentiende, porque así no se habla en el inglés. Y eso se llama uso en el inglés, se es más directo en las expresiones orales, around the table. Entonces, la pregunta es, ¿de es adjetivo o es preposición? ¿Qué es de? A ver, Adjective. Correct. Around era mi preposición. No voy a repetir dos veces la preposición. The is my adjective. Y al final está mi noun table. Entonces, noun es el objeto de quién? ¿Es el objeto del verbo o es el objeto de la preposición? El noun table. A ver, ¿qué opinan ustedes? Ahí está indicando la flechita. Is the object de la preposición, porque está vinculándola con la preposición. Hay una relación, un vínculo entre la preposición y su objeto, que es el nombre, the noun. ¿Y por qué es así? ¿Por qué no digo una acción? Porque las preposiciones no indican acción. lo que indican acción son los verbos, ¿no? the verbs. And finally, we have in brackets, tenemos... En corchetes a la frase preposicional. ¿Cuál frase preposicional? Around the table. Esa es la frase preposicional. Y hemos dicho que toda frase preposicional siempre que va a ser un indirect object. ¿Se dan cuenta? Es sencillo cuando ya vamos estructurando la oración de darnos cuenta. La función que cumple cada palabra en la oración. Y estoy seguro que como ustedes son tan buenos alumnos, nunca se van a confundir en las partes del habla ni las partes de la oración. Con esto hemos concluido la clase del día de hoy y les agradezco por su tiempo y su interés en Educa Business English. Estoy Realmente bastante contento de haber compartido con todos ustedes y los espero nuevamente en una clase modelo en Educa Business English. Good night. It's been a pleasure.